Próxima estación Terminal Tláhuac. Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Tlaltenco Anticipe su descenso. Próxima estación. Zapotitlán. Anticipe su descenso. Próxima estación. Nopalera. Anticipe su descenso. Próxima estación. Olivos. Anticipe su descenso. Próxima estación De Sonco Anticipe su descenso Próxima estación Periférico Oriente Anticipe su descenso Próxima estación Calle 11 Anticipe su descenso Próxima estación Lomas Estrella Anticipe su descenso Próxima estación, San Andrés Tomatlán, anticipe su descenso. Próxima estación, Culhuacán, anticipe su descenso. Próxima estación, Atlalilco. Correspondencia con línea 8, dirección, Constitución de 1917, Garibaldi. Próxima estación Mexicalcingo. Anticipe su descenso Próxima estación Ermita Correspondencia con línea 2 Dirección Cuatro caminos Tasqueña Próxima estación Eje central Anticipe su descenso Próxima estación Parque de los Venados Anticipe su descenso Próxima estación Zapata Correspondencia con línea 3 Dirección Indios Verdes, Universidad Próxima estación Hospital 20 de Noviembre Anticipe su descenso Próxima estación Insurgente Sur Anticipe su descenso Próxima estación Terminal Mixquack Correspondencia con línea 7 Dirección El Rosario, Barranca del Muerto Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo